dentro de la empresa, Entonces, además de debérselo de a Telenor, eh, que nos ha abierto las puertas, yo debo decir también y ser sincero aquí, se lo debo a Roberto Neris. Hey, hey, hey, se lo debo hey, a Roberto ya, Neris, de quien de yo aprendí muchas cosas. Eh, me siempre. Para sí, sí, eso es así. Yo no soy, yo no soy mal agradecido como muchos. <risa> yo no soy mal agradecido y hay que decirlo. Eh, además de Telenor, que... también le agradezco a Roberto. Eh, muchas de las enseñanzas. Mira, me molestó que Sócrates Mercedes no me besó la mano papá. No. Sí, le se lo exigí. ¿Y que te, te, te, te tenía que besar la mano papá? Sí, sí, porque eh, Sócrates Mercedes... Mira, la historia de la televisión, con el Relajito ya yo tengo 20 años. Y te agradezco, Warner, de verdad, fuera de... Eh, eh, de, de relajo, me arregaste fuera de base. Pero eh, ya hablando de la televisión franco-macorizana, y a veces se oye un poco inmodesto, pero nosotros hemos puesto un granito de arena, hemos aportado a la televisión de aquí, eh, no solamente con lo que es la producción de, de, de estos espacios, sino con muchos talentos. Por ejemplo, Sócrates Mercedes, que lo dije en broma, que no me hizo la mano. Sócrates Mercedes, yo lo conocí siendo presidente del Club San Martín. Y recuerdo aquella vez, Sócrates era una persona muy tímida. Sócrates Mercedes tímido? Era. Era, sí, era tímido. Sí. Y recuerdo que aquella vez, él nos buscó Señores, a nosotros. Eso acaba de decir Roberto es... Sí. Nos buscó a nosotros porque él tenía el compromiso de inaugurar el torneo de superior de baloncesto y se iba a hacer la inauguración, creo que del Techado San Martín, con la presencia del presidente en ese entonces Hipólito Mejía. Oye, ¿de cuánto te estoy hablando? En el primer año de Hipólito Mejía. 2004, entonces. Sí. Y ayer me buscó, que le agradezco también esa parte, me buscó como asesor para organizar, ayudarle a organizar ese evento. Y ahí yo comencé y le dije, mira, sobre tú ves, tú lo, lo invitaba al programa y por ahí le cogió el cariño a los medios de comunicación y ahí sale con un proyecto de televisión. Lo mismo sucedió con Ramón Antigua, por pues si tú no lo sabías. ¿También? Sí. Y me dijeron que con Marco Santos también. Marco Santos Marcos también. Santos. Su primera televisión fue sentado al lado mío. Y me dijeron que en televisión. que, que Víctor Puntiel también. Víctor Puntiel Entonces, en televisión, que, al lado mío. que la mayoría de comunicadores han pasado de cierta forma por tus manos? Eh, han compartido conmigo sus pininos. Eso no es... Y poco, poco mucho. Eh... ¿No te oyes pedante tú, Roberto? No, no, no, no. Simplemente lo estoy diciendo porque... Okay, puedo decirlo, porque fuera... Para que la gente no, lo no, sepa. Fuera de broma, okay. en la historia de la televisión, o sea... Yo estoy ¿Tú la, la revista que se hizo de, sí, de la sí, historia de la televisión? Sí, sí, okay. sí, Pero lo digo eh, en buena y el Yang es, porque con el relajo tengo 20 años en la televisión. Entonces, el día que se escriba la, la historia de la televisión, yo puse mi granito de arena. Sí, sí, es importante. Entonces, ya tú has mencionado, con Sócrates lo menciono porque eh, relajando ahorita le, le hice mención, pero como está en el nuevo proyecto, en la nueva temporada, sí, la nueva temporada. de mañana... Quise puntualizar, pero sí, muchos talentos eh, que han pasado eh, por nuestra compañía, vamos a decir así, han aprendido poco o mucho, bueno o malo, han aprendido quizás algo de lo que nosotros hemos tratado de en la televisión. La, la última televisión. de ellas es una de las más aventajadas, Mayelen Duarte. Mayelen Duarte, Muy sí. Muy aventajada, que, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Creo que de las más aventajadas de, en sí, materia no, de hay, comunicación. Hay, otro, hay otros que no están en la televisión, oye esto, Abogado. pero han aprendido, porque oye, ¿qué pasa? Nosotros no es simplemente que tú aprendas a hacer televisión. Nosotros en, en, en cuando tenemos un compañero o una compañera, lo vemos como un hermano, porque no vemos más que quizás la misma familia de uno, porque nos vemos diario. Entonces uno trata de, de transmitir no solamente lo que son los conocimientos de la televisión, sino conocimientos de vida, para que lo apliquen en cualquier área. muy bien Por ejemplo, hay, hay compañeras que han pasado por aquí que hoy en día son empresarias, son abogados reconocidos y quizás Alguito de lo que aprenden al lado de uno, lo han aplicado. Sin pedantería. Es Esto es un asunto, simplemente, Yerian, de, de, de puntualizar. Pero sí lo hacemos eh, y lo estamos haciendo porque ahora venimos con un reality show, Yerian, primicia, Sí, muy bien. Que Excelente. nunca en 20 años lo hemos hecho por asunto de logística, que gracias a Dios ya sí tenemos la plataforma para poder hacer un reality show verdadero para buscar la chica del mediodía. Ahí está. La chica del mediodía. Yelian, Cuéntame, Roberto, ahora a sí, orden. felicitarte formalmente. Gracias. Ya que no me invitaste ayer. No te invité. No, no pero había un equipo de producción que debió invitarte. Me invitó Salinés. Ah, bueno, pues entonces te sí. invitó el equipo. Pero yo veo a venir como quiera. Sí, claro. Sí. Tú de aquí. Pero de verdad que me siento tan contento como cuando se hizo el cambio de temporada del toque de mediodía. ¿Sabes por qué? Porque la televisión está cambiando. Sí, totalmente. Y estoy viendo, y gracias a papá Dios que me ha dado la oportunidad, la salud y la vida, de poder ver lo que hace 20 años uno visualizó que era solamente una utopía, un sueño. Junto con el compadre Julio Vargas, presidente de esta empresa, y de otros también, bueno, tú mismo. Que tiene, tiene unos añitos Sí, también. tengo muchos años en la televisión. Tú empezaste a, a, sí. a editar en, en análogo. ¿cómo? Sí, sí, claro. Yo recuerdo, sí. bueno, Jacqueline Contreras, Pero yo comencé hermana. a editar para la gente que lo sepa. la gente que lo sepa sí, gente que De lo video conocí. a video, de VHS a no, analógico este, análogo. y con Jacqueline Contreras. Análogo que, por ejemplo, hay una generación que no sabe sí. lo que es análogo. Sí, pues y, y, de, y decirlo eh, y agradecer eh, las enseñanzas también, porque hay que decirlo de Romeo González. Sí, de Romeo no. González. Yo hice televisión de, con Romeo. En eh, el Canal 49, en ese entonces, que era el propietario. Eh, un canal fue? Tenco, canal 8. Sí, Canal 8, después 49, ya yo entré en 49. Sí. Y realmente un gran aprendizaje que me llevé de ahí, claro. del de, de 49, y agradecerle a Romeo también sus enseñanzas, porque él es una claro. persona que te aconseja mucho y te enseña. Sí, a su sí, forma, sí, ¿verdad? Sí, sí. Romeo es muy, ¿verdad?, eh, eh, una persona eh, de, de, de, un de estilo de propio. Un, sí, de un estilo propio, eh, un carácter fuerte, eh, pero te enseña. Sí. No, hay que decir, ya, ya no a coger. Está hora y la gente se dice, ¿y ese muchachito? No, no, no, no, no, no tenemos no, no. ya más de 15 años trabajando en la televisión, eh, eh, como camarógrafo, como editor, sí. como productor, y ahora, eh, ah, gracias a... Yo, yo te conocí, ya fue en los predios de Jacqueline Contreras, sí, editando en yo era, eh, se, se trabajaba con una videotoster. Que sería bueno un día sentarse y hablarle de la historia sí. conjuntamente con los que tienen más tiempo. de, de, sí, de lo mejor televisión. la gente dice, ¿a okay, ¿Dónde en que sí, Hay bastante experiencia. La televisión. Sí, y hoy en día es lo que te digo: tú eres parte de, de disfrutar lo que estamos viviendo hoy. Así es. ¿Tú recuerdas que para editar un programa. Eso era tres días. Sí, no, no. Y, y cuesta que durar aquí. Horas, horas sí. para tú poder editar un programa. Y después, entonces, para tú sacar un programa de una hora, tenía que durar por lo menos cuatro o cinco horas y hasta días. Que para no entiendo por qué editar. te inclinaste por el derecho. Bueno, eh, francamente, lo del derecho, y lo voy a decir aquí. Eh, yo iba a estudiar periodismo y me la acerqué a un amigo, Israel Paredes, que gracias a Dios me dio ese consejo. No estoy ah. denigrando con eso a los periodistas, hey. ¿verdad? No, no, no. Aclara. pero Sí, sí, no. Piensa, sino, bien, piensa eh, bien lo que tú vas no, a decir. No, pero yo no yo, yo este digo programa, lo que siento. Todo lo que se dice es tendencia. Está bien, ¿eh? pero yo digo lo que siento. Eh, esa persona me aconsejó y me dijo, ¿por qué tú no estudias una carrera que sea eh, más abierta eh, que, que te permita en algún momento ser tu propio jefe, porque tú puedes tener tu, tu propia oficina de abogado, que tú puedas ejercerla aún teniendo 90 años si tienes lucidez. Y efectivamente yo pensé en ese consejo y lo llevé a cabo. Y luego de que entonces inicié la carrera, comenzó a gustarme. Y al final, bueno, me gradué amando la carrera. Qué Pero, interesante. Eh, en el periodismo se puede hacer todo eso. que tú Sí, sí, claro, sí, pero yo quería estudiar periodismo para hacer comunicación. Entonces, eh, Israel Paredes, que le agradezco ese consejo, me dijo, pero tú puedes hacer comunicación desde otra profesión. De hecho, un poquito incluso hasta, hasta mucho más profunda. ¿No se sentiría amenazado por un periodista de tu nivel? ¿Quién? Dibujo. No, no, no, no, no. Porque... <risa> en broma. Yo soy un común corriente. No, pero eh, ambas carreras son bonitas. La comunicación... Sí, A sí. mí todavía, todavía, eh, tengo un proyecto, de estudiar periodismo. Yo quiero eh, estudiar periodismo. Pero te ya tendría que estudiar periodismo digital, como ya hay muchas universidades que lo están ofreciendo. Porque yo creo que el periodismo análogo que se imparte, en la, por ejemplo, en la UAS, y me excusan, eh, la cátedra de la UAS, está obsoleto. O sea, el, la, la carrera de periodismo de la UAS está obsoleta. A, actualmente sí. Porque aquí estamos hablando de que es una carrera que... cuando ¿Cuándo, ¿cuándo se, se, se, se trabajó esa cátedra? ¿Hace cuántos años? ¿Y cuáles han sido las modificaciones que se le han hecho? Por ejemplo, hay universidades en Santiago que ya están impartiendo periodismo digital. O sea, es un periodismo adecuado a los nuevos tiempos. Los periodistas, por ejemplo, cuando miran los libros que se escribieron eh, para eh, la, la cátedra de periodismo, se escribieron hace 15, 20 o 30 años atrás. Y ya eso no funciona. Ahora hay una nueva forma de hacer comunicación y tú lo has entendido bastante bien. Y te estás adecuando a los nuevos tiempos. Ya la gente no quiere ver tanto la formalidad. Ya la gente no quiere que tú le envuelvas tanto las cosas para decirse. La gente quiere que tú le digas lo que quieren saber de ya. una forma u otra, pero que se la digas. Sí, no Y hacer el, el, el, Benton, uh -huh. o sea, la, el engranaje con las redes sociales. Por ejemplo, este espacio ¿Claro? lo hacemos y mucha gente eh, eh, no ha entendido, no ha digerido que nosotros cuando hablamos de San Francisco de Macorís en tercera persona, es porque nosotros hacemos una televisión planetaria claro. hacemos una televisión para todo público por ejemplo, nosotros la noticia que traemos aquí nuestros invitados, no solamente son limitado, invitados locales sino invitados nacionales e internacionales porque eh, la plataforma digital nos permite llegarle a, bueno, de hecho nosotros tenemos más público eh, en que, Estados que, Unidos. Que, que nos sigue en Estados Unidos por el tema de las redes. Correcto. Y, y en Europa también. En Europa. Y bueno, y eso está ahí. Pueden entrar y... y sí, chequear. sí Yo puedo mostrar. Ahora mismo el reporte que gracias a Dios, siempre agradecemos a Papa Dios, que apenas con un mes hemos sido tendencia con algunos temas. Y por ejemplo, nuestras visitas de diferentes partes del mundo, tanto Estados Unidos como Europa eh, y de otras partes del mundo, han subido muchísimo, en, en, en, por ejemplo, en Instagram. Correctísimo. Y aprovechar, eh, Roberto, y felicitar a la empresa Telenor. Porque ha tenido el espacio para esta apertura de la televisión. Fíjate eh, qué bonito se ve tu set, qué escenografía eh, eh, tan impresionante tú tienes aquí. Y eso es gracias al a apoyo que, que, que tú recibes de parte de la empresa. Pero también que son, por ejemplo, los ejecutivos de Telenor eh, le han permitido a esa, a esa clase joven que está trabajando aquí en la empresa exponer sus ideas. Aquí todo el mundo sabe que las ideas de la juventud, de los muchachos que están dirigiendo, y la mayoría de los muchachos que están en el departamento aquí son gente jóvenes que están dirigiendo y ellos creen en esa sangre nueva, no la sangre nueva de Danilo, ey, eh, no, no, ey, no la sangre nueva de Danilo, sino cuidado. los ejecutivos de Trenor han creído en la sangre nueva y ya están viendo los frutos de una televisión renovada, de una televisión mucho más fresca y mucho más informativa. Mira, Geryan, eh, yo siempre he dicho y, por ejemplo, las empresas, ya saliendo de la televisión, en nuestra profesión, y uh -huh. lo que hacemos en la publicitaria, asesora de empresas, es que la, el avance, la modernización, no lo detiene nadie. Fíjate que nuestro país ha sido un país, lamentablemente, eh, en los últimos 60 años, gobernado por eh, gobiernos corruptos, todos, todos. Y han atrasado el desarrollo, en todos los sentidos de la palabra, de la República Dominicana. Y aún así... Aún así, con todo el atraso, si se quiere, eh, de, de, de la educación, de la salud, del problema energético y de todo eso, la República Dominicana ha avanzado. Tú no puedes ir en contra de la corriente. Cuando, claro que no. Eh, Telenor y los ejecutivos, como tú dices, han entendido que tienen que ir a favor de la corriente. ¿Por qué? Porque el avance es obligatorio, es por inercia, es forzado. Y, y esto que se llama televisión... Eh, lo, lo puedo decir a boca llena por ejemplo los ejecutivos yo que soy tecnólogo siempre vivo abogando por tener la última tecnología en, en la televisión de aquí y de hecho han venido gente de otros canales de otros países que nos hemos invitado incluso a darle tours y cuando entran se sorprende que se encuentran en esta ciudad una planta televisora con la tecnología que hay aquí te digo Juan y tú lo sabes esta fue una de las primeras plantas televisoras a nivel nacional que hizo la transformación de lo análogo, de a lo, lo digital. digital a la alta definición. Sí. De las primeras. Así de sencillo. Y a lo mejor quizás no se hizo mucho eco porque en ese momento las redes no estaban como están ahora. Pero otras plantas televisoras que fueron los otros días que hicieron el cambio, eh, eh, eh, el switcheo a alta definición, lo hicieron si no fue los otros días, ya nosotros tenemos años. Claro, en somos defensa. HD. Pero háblame entonces de la nueva temporada de mañana. ¿Qué tenemos? ¿Qué formato? Veo un nuevo concepto en el set, eh, integrantes como Sócrates, eh, el doctor Amado José Rosa, entre otros. Háblame de... de, de, de... Bien, eh, como tú sabes ya de mañana, que es un programa matutino eh, de corte informativo, con entrevistas, análisis, comentarios... Ya tenía nueve años con ese mismo formato. Y como tú sabes, el tiempo avanza y eh, el avance de la tecnología precisamente eh, provoca eh, cambios y provoca eh, renovaciones. Y nosotros lo que hemos querido es ir con los tiempos y hacer una renovación eh, dentro del programa de mañana, ampliando el, el equipo. ...de comentaristas, eh, donde estoy yo, donde está... ...por cierto, que no fue una imposición, ¿verdad? Para que no se piense que... ...ah, mira, el productor y se puso él, no. No, no, no. Eh, Amado José Rosa y eh, el licenciado Sócrates Mercedes. Acompañado de Fulvio Ureña, de Francis Rodríguez y de Carolina Medina. Entonces, este equipo... Pero Francis no lo vio hoy. Sí estaba, pasa que tuvo que salir a una audiencia... Okay. Y esa es la idea. Lo que o sea, buscamos con esto, de... mira, ahí está parte del equipo. Del equipo. Sí. Y ojalá, si no sé si tienen los videos los muchachos para que vean, eh, la foro, por ejemplo, utilizamos una, ma... una mesa ovalada que permite eh, una perspectiva de todos los que están sentados sin que se quede nadie, ¿verdad? Y ahí podemos participar. Si sea, sin que haya protagonismo. Exactamente, todo el mundo participa. Eh, y entonces hemos querido eh. con esta, este nuevo estilo darle un un aire nuevo, un nuevo ya. respiro, tanto a la región como al país y al mundo. Entrando en detalle, vi que eh, uno de los primeros invitados fue el, el gobernador. gobernador y vi que le entraste como la conga, escenografía. el tema de, de, de, de la luz y todo eso, eh, ¿qué fue lo que pasó ahí? No, no, yo al gobernador, que debo aclarar, es mi tío, sí, tu tío. Sí, yo soy sobrino del tu gobernador tío. de la provincia de Duarte, pero... Eh, hay un tema. ¿Por qué es rico y tú eres, tú, eres, tú eres pobre económicamente hablando? No, yo no soy pobre. ¿Tú tienes el dinero? No, de... no, pero recuerda que Pero los antiguos son Me debe rico. triplicar la edad, se supone que él debe tener acumulado más recursos que yo. Porque todos los antiguos tienen dinero. No, tú pero, tienes no, dinero? no, pero yo no soy pobre. ¿Y ah. quién le ha dicho a él que yo soy pobre? No, Adiós, pero ven acá. Por tampoco soy rico. Di que, que. Entonces, no, ¿cómo no, no. es? Yo soy una persona de, de clase media. Podemos decirle así: de clase media, muchachos. De clase media. ¿Tú entiendes? No, yo no tengo botella. ¿No tengo botella? <risa> eso no lo dije yo, yo no la tengo, botella. Yo no tengo botella. Eh, lo me, de la botella me, no lo dije me, yo. Me lo, lo pueden buscar. Sí. Ahora bien, no eh, le preguntamos al gobernador sobre la situación que está, eh, si se quiere, golpeando esta ola de apagones que está golpeando a toda la región. ¿Qué es lo que está pasando? Anoche estuvieron, eh, no bueno, en el país Anoche entero. La alguna, por ejemplo, eso. en el país entero. Sí. Entonces le preguntamos al gobernador qué es lo que está pasando. O sea, no, no hay una intención con esto de que atacar al gobernador nunca... Eh, pero él es un funcionario público y debe responder ante las inquietudes ¿Y que tiene el ¿Qué usted respondió el gobernador? Bueno, él respondió lo que Pero eso no está ahí. Roberto me quiere meter en un lío. Él respondió que él también es víctima. Espérate, de eso. espérate. cómo que te quiero meter un lío? Digo un yo problema? porque te veo como un, como ensañado. En sea, que... yo estoy preguntando. De... él qué Tú respondió? Si... Espérate, ¿tú te sientes ofendido? No, bajo ningún concepto. No, eh, pues yo no quiero meterte en lío. Lo, que, veo lo en que quiero es, es... es... La intención marcada, ¿verdad? No, no, no, de No, no, no. ¿Qué dijo el gobernador? Eh, bueno, yo que no... él ha sido víctima de eso. ¿De qué? De, de los apagones. No, no nos dijo por qué, cuál es la razón. Pero tiene planta. Bueno, yo no sé. Yo le pregunté, ¿a usted se va la luz? Y él dijo que sí, porque se le han dañado incluso varios televisores en su casa. ¿Tú oh. entiendes? nosotros lo que, lo que hacemos es que preguntamos lo que el pueblo quiere saber. Óyeme. Es lo que estoy haciendo yo. Claro, lo que el pueblo quiere saber. ¿Cómo es posible que tú llegues a trabajar, por ejemplo, a las 9 de la noche, y cuando te vas a acostar y vas a prender un abanico, los que tenemos abanico, y los que tienen aire van a prender su aire y pero, que se le vaya a la luz. Hay un contraste que lo dijiste de clase media y gerente. Pero clase media no significa que tú no tengas aire acondicionado. No, clase, el clase media tiene aire acondicionado. No, yo no tengo aire acondicionado. Yo no tengo aire acondicionado. Un abanico tengo yo. Pero tengo un abanico en mi ¿Y tú, habitación. Tío, tú tío y otro. Aire eh, Juanito debe tener abanico, pero eh, eh, eh, aire acondicionado, pero pregúntaselo a él, no a mí. No, no, yo te pregunto si, sea, <risa> no, si tú lo sabes. Mis no Mis tíos. Eh, mis tíos. Eh, mis tíos por ejemplo, yo sé quién tiene aire y quién no tiene. No, él debe tener aire, pero pregúnteselo a él. Cuando tú lo no, invita, tráelo invita. aquí, pregúntale sí. si tiene aire y si se le quemaron ahora con los apagones. Sí. O cómo se pero hace él ya, como, con los apagones. Pero como tú le ahora. preguntaste, me imagino que tiene la respuesta. Qué fuerte. Que debo decir que eh, dentro de, del tiempo que Juanito, y no porque sea mi tío, tiene como gobernador eh, el trabajo que se ha hecho, con lo que se puede hacer, una gobernación ha sido un trabajo aceptable. Sí, no, incluso... No. Eso incluso... mira eso te iba a decir, Juanito eh, ha sido un hombre, primero un hombre respetado. Sí, sí, muy respetado. Los un hombre serio. Toda la clase social un hombre serio. Y todos los grupos. Y un hombre trabajador. Y esto no lo... Juanito a mí nunca me ha dado eh... ni no Ni te lo va a dar. Juanito no da. O sea, una publicidad, pon tú. Voy para allá ahorita a ver si se me pega. Entonces, hay que hay que estar claro. Por ejemplo, lo mismo hago con el alcalde cuando dice la, hace la cosa bien, hace la cosa sí. mal. Juanito ha enfrentado a los grupos populares como debe ser. Claro, ha dicho las cosas que hay que decir. Se le, le, exactamente. Y eso, es, eso es, hay que reconocer. Y es un hombre muy asequible. Ahora, Incluso Juanito, cuando hay huelga, no sé, tú ves a Juanito ahora, que anda ahí. Ahora, para concluir ya, no sé por qué le preguntaste sobre la luz, porque Juanito no es incumbente ni de la CDE. Pero es el gobernador. Pero, pero el gobernador es el representante pero, del Poder Ejecutivo y es sí, representante pero que, aquí a Danilo Medina. Eso, eso, es sí, como pero, si yo le estuviera preguntando a Danilo. Creo que la pregunta fue... ¿A, fue, a quién debe preguntarle? A, bueno, a, al, a, al alcalde, que no, no tiene nada que ver con no, nosotros. No, le pregunto al no, no, gobernador. No, no, no. Es que el gobernador... Es un representante oye, del Ejecutivo. Oye, ahora, pero precisamente pero del excúsame, Poder Ejecutivo. Excúsame, es un representante del Ejecutivo, pero no por eso tiene que ver con diferentes áreas. No, no, como no, no, la difiero este. eh, no, no hay No, no, hay diferencia. Este. Sí. El gobernador eh, debe, incluso, a partir de esa, de esa pregunta, atención, eh, señor eh, Juan Antigua, ajá. Ajá, a, a oh. propósito de esa pregunta, oh, que se le es. esta mañana, claro, porque ah. tengo que dirigirme a él como gobernador. Sí. Eh, debe exigirle a la CDE, CD, eh, a Edenorte, una explicación sobre esos apagones para que el pueblo esté enterado porque quizás están haciendo algún trabajo quizás sí, una que, avería es porque que, eso no es normal es que la explicación ya, ya se dio, no pero él tiene que exigírsela sí. para que no lo hagan quedar mal porque pero lo están creo, haciendo creo quedar que mal creo lo forzaste gobernador no, no lo están haciendo quedar mal pero lo forzaste uh -huh. gobernador porque el pobre no sabe manejo de, de, de esa área eléctrica, creo ah. que lo están haciendo quedar mal y él debe exigirle a Edenorte una explicación sobre esa situación de los apagones ¿con quién está el, el gobernador? Ah, no, no, no sé ¿Eh? Pero él, él es danilista, pero no sé con quién está, si está con Gonzalo o con Leonel. Pero el, el gobernador es danilista, tú lo sabes. Okay. Está con Gonzalo, pero es peledeísta más que todo. Está con Gonzalo. No, yo no sé. Pregúntaselo a él. Pero, ¿qué cosa la de Roberto? Pregúntaselo no, no, a él. No, no, es que como yo no estuve en la entrevista y quería saber si. No, pero no, no, nosotros no le preguntamos no, eso. Lo voy a invitar. Eso es un tema que. Yeyan, eh, felicidades. Gracias, Roberto. Estamos a mañana... tu orden y a la orden del pueblo. Me gustó esa, la del Pueblo. Ya. Sí. Éxito, eh, me saluda Sócrates. Dile que le mando un saludo a su papá. Es... Mañana estaremos juntos con él en el programa. Sí, su papá le manda un saludo. Vamos a un corte ya con la parte final. Vamos con un poco de noticias, muchas informaciones. Tenemos que compartir con ustedes. Saludos este cortecito.